¿Cachetes? ¿Por qué lloras? Cuate, es que ahora tenemos el examen de matemática Y yo no estudié nada de la tabla Ah, pero vos si sí sos bruto, eh Mira, arrancá un papelito Escribite la tabla completa Y te la pones acá en el cuello de la camisa Y a medida que la profe vaya preguntando Vos vas chequeando y vas respondiendo Eso voy a hacer Bien chicos, ahora vamos con la tabla del 3, ¿ok? Ah, yo, yo, yo, yo. yo. Cachetes, con <ríe> entusiasmo. A ver, empezamos. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 100% algodón. ¿Eh?